Doy paso a continuación a Carmen Cabrera, que es su directora adjunta de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de los Bienes Culturales, eh, que nos hablará sobre el género de la, en la Convención de 2003 eh, con análisis transversal. Eh, tengo aquí al lado, así que Carmen, por favor. Muchas gracias, eh, Pablo. Muchas gracias, director general. Nos ha encantado que en la inauguración estuviera presente su hija, que además es una, en un día como hoy, como, como os ha dicho, de reivindicación, es especialmente importante reseñar y destacar la importancia de la conciliación. Y, y en ese sentido, eh, esta apertura de la jornada con, con el director general y su hija me parece más que, más que oportuna y preciosa, la verdad. Y, y bueno, pues voy a comenzar con esta. Eh, presentación que es una presentación eh, más genérica una presentación quizás de marco eh, teniendo en cuenta que eh, el resto de de eh, ponencias van a estar eh, van a ser llevadas a cabo por las propias portadas del patrimonio inmaterial en, en esta presentación es poner un poco en el contexto internacional y particularmente la convención 2003 para la salvaguarda del patrimonio inmaterial eh, todo el, el, el tema de género, ¿no? que está muy, muy presente. En esta presentación, como digo, que es una presentación marco sobre el, el tema del patrimonio inmaterial y el género, eh, en primer lugar, me gustaría hacer un recorrido, vamos a hacer un recorrido por los principales hitos en las políticas internacionales de cultura, desarrollo y género, eh, para entender un poco la evolución de los conceptos, de los eh, compromisos e instrumentos que a nivel internacional han ido reflejando y articulando eh, las políticas de género, de diversidad cultural y desarrollo eh, muy eh, estrechamente convergentes con todos los temas de derechos humanos. Y después ya me centraré en, en el campo propio de la Convención 2003 de salvaguarda del patrimonio inmaterial eh, para entender la proyección de género en este instrumento y en especial el papel que juega el patrimonio inmaterial en las relaciones de género y en, y en los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los cuales uno eh, eh, específicamente es la, la igualdad de género. Eh, para introducir algunas ideas eh, algunas ideas iniciales y que se verán luego eh, eh, a lo largo del resto de la presentación y supongo que a lo largo de toda la jornada de hoy, eh, la, eh, las mujeres y las niñas, eh, como sabemos, constituyen el 50% de la población mundial y, por tanto, la mitad de ese eh, potencial. ¿no? Eh, la igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para, la, eh, para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de manera sostenible. Además, está comprobado que el empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento económico. Por otro lado, veremos que las identidades, y sabemos que las identidades y las relaciones sociales van evolucionando y cambiando de acuerdo con su contexto cultural y también con las políticas públicas que se van implementando. Y además, están en estrecha relación con otras variables, como son la raza, la etnia, la nacionalidad, la clase social, la edad. La cultura y el género se construyen... Se experimentan y se interrelacionan conjuntamente y además la igualdad de género puede ser decisiva para ampliar la definición de patrimonio cultural, como veremos, y aumentar su alcance y su beneficio para beneficio de toda la sociedad. Se puede decir en este sentido que el patrimonio inmaterial y la construcción propia de la identidad de género son inseparables. La noción de género además como categoría de análisis nos sirve para ordenar elementos simbólicos y socioculturales que nos eh, permiten entender cómo se construyen histórica, social y culturalmente las diferencias entre hombres y mujeres y nos permite también discernir cómo esas diferencias se convierten en desigualdades y se perpetúan en las relaciones de poder. Bueno, todo, todas estas ideas introductorias, eh, como veremos, se desarrollarán a lo largo de, de la presentación. En, en este recorrido por los principales hitos en las políticas internacionales de cultura, género eh, y desarrollo, eh, se reflejan, veremos cómo se reflejan eh, en los avances de la legislación promovidas por los distintos eh, organismos internacionales y sobre todo por la UNESCO. Eh, las Naciones Unidas, desde su propia fundación, eh, han apoyado eh, los derechos de las mujeres. En el artículo primero de su carta fundacional, eh, las Naciones Unidas ya establecen que al realizar la cooperación internacional se hará en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Después de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, en noviembre de 1945 se crea la UNESCO, que va a coordinar y marcar los estándares para establecer acuerdos a nivel mundial en materia de educación, ciencia y cultura. En el año 1948, un documento fundamental, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, eh, es adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y recoge en sus 30 artículos los derechos humanos considerados básicos. Ese documento no logró eh, ser un, eh, formalizado como un tratado internacional por falta de consenso en ese momento, pero tres décadas después <coughs> eh, sí se estableció la obligatoriedad eh, para todos los estados de proteger los derechos humanos a través de los pactos, eh, de los, eh, pactos internacionales de los derechos humanos, que junto con la declaración, documento orientativo eh, ideal para la humanidad, constituyen la Carta Internacional de los Derechos Humanos. En los años 60, a los conflictos de descolonización se suman la Guerra Fría y las contradicciones entre los bloques del este y del oeste, lo que conduce a un clima. Poco, pro, poco, poco proclive a la cooperación en materia de cultura. En este momento, la UNESCO se centra en valores culturales que promocionan la, la amistad y la paz entre los pueblos, pero la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres todavía no era una prioridad de la agenda. En los años 70, sí las diferencias culturales ya empiezan a ser apreciadas como oportunidades para el desarrollo, y en 1972 tenemos también un hito eh, muy importante, que es la adopción eh, de la Convención para la Protección del Patrimonio, cultural natural, patrimonio Mundial Cultural y Natural, que, eh, que es una convención que supone un punto de inflexión porque por primera vez aborda la protección conjunta de dos ámbitos del patrimonio que habían, se habían tratado de manera separada, el cultural y el natural, y además pone... Eh, sobre la mesa, la necesidad de actuar de manera conjunta a nivel internacional para proteger a los grandes sitios eh, y espacios del patrimonio eh, frente a las amenazas eh, y, y, y fomentar su protección y salvaguarda. Eh, esta convención además eh, tiene la, la, la gran... Eh, eh, la gran misión o, o la gran idea y oportunidad de potenciar la promoción y difusión de este patrimonio a través de un sistema de listas, de la lista de patrimonio mundial, que como veremos luego va a tener mucha influencia eh, y repercusión en, en la conceptualización de la Convención de, de 2003. Por otro lado, en el año 1975 eh, asistimos al primer año internacional de la mujer, y se celebra la primera conferencia mundial sobre la mujer, en la ciudad de, de México, y a instancias de esta conferencia se declara posteriormente el decenio 1976-1985 para la mujer, de las Naciones Unidas para la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz. En ese contexto, en esta década, tiene lugar la adopción de un instrumento verdaderamente decisivo en materia de, de los derechos de las mujeres que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. A menudo se describe a este instrumento como la Carta Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres y en ella se da especial importancia a la cultura y a la tradición como fuerzas influyentes que dan forma a los roles de género y a las relaciones familiares. El, el objetivo de este documento, de esta Convención, era promover medidas para eliminar la discriminación basada en el sexo. Esta, con, esta convención corrigió un posible sesgo eh, androcéntrico en otros instrumentos de derechos humanos y reforzó el principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reafirmando los derechos de las mujeres en la vida pública y privada, en la educación, en el empleo, en la salud, en política, cultura, economía, relaciones familiares, etc. En, en su artículo 13, en cuanto a cultura, Establece la obligación de todos los estados de garantizar a las mujeres las condiciones de igualdad con los hombres en el derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Otro hito importante en, en la evolución de las políticas de desarrollo cultural y género eh, es el año 1982 con la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, Mondiacult, celebrada en México en la que se aprueba una definición de cultura que, que la entiende no solo desde el enfoque de las bellas artes y el patrimonio, sino también desde una visión más antropológica de las ciencias sociales y de los derechos humanos, incluyendo las tradiciones y las creencias. Y, y en dicha, y en el documento procedente de esta eh, conferencia se incluye un párrafo que reconoce la necesidad de eliminar las desigualdades basadas en el sexo, origen, posición social, edad, lengua, religión, etc. Ya en los años 90, la inclusión de la perspectiva de género en la agenda internacional es, eh, es decisiva. Eh, en los, eh, los enfoques de diversidad cultural e igualdad de género se convierten en dimensiones obligadas a tener en cuenta en todas las políticas de desarrollo. Y otro mm, punto de inflexión, otro momento muy importante en, en este camino por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, tiene lugar en 1995 con la conferencia de Beijing a través de la que se crea la plataforma de Beijing, que ha sido especialmente importante para establecer una agenda común de las demandas y prioridades de las mujeres de todo el mundo. Es eh, en esta conferencia donde se reconoce eh, oficialmente el enfoque género en desarrollo, que contempla dos estrategias que, eh, que continúan eh, absolutamente vigentes, que son la de la transversalidad del género y el empoderamiento de las, de las mujeres. En este sentido, marca un antes y un después la Conferencia de Beijing en ese intento de poner como prioridad el enfoque de género en las políticas de cooperación internacional y en la implantación de un modelo de desarrollo sostenible contando con las mujeres y sus necesidades. Otro documento importante es el documento Nuestra diversidad creativa, elaborado por la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo en 1996, que es un informe que marca un giro en las políticas culturales porque visibiliza también la importancia del género y los derechos de las mujeres en la cultura. Eh, también en 1998 asistimos a la conferencia intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo eh, en Estocolmo, patrocinada por la UNESCO, y eh, que también eh, incluye la perspectiva de género como un enfoque, como un campo multisectorial eh, que debe abordarse eh, continuamente en todas las políticas culturales. Y a finales de, lo, de los 90, principios del siglo XXI, la integración de la, de la cultura en las estrategias internacionales de desarrollo en la ONU tiene eh, tiene eh, tiene un objetivo fundamental en, en, en 1999 asistimos a un simposio que, que la verdad que fue pionero en su momento un foro eh, pionero, que es el Siponse Internacional sobre el papel de las mujeres en la transmisión del patrimonio cultural inmaterial, que se celebra en Irán, en Teherán. Eh, es la primera vez que se intenta abordar desde... Eh, todavía no, estaba, no se había adoptado la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial, pero ya se empezaba a valorar la importancia de este patrimonio para la sociedad y el rol tan eh, crucial que jugaban las mujeres eh, en él. Y... Y en, esta, en este simposio se, se afronta este tema con un doble objetivo. Por un lado, el de reconocer la importancia del papel de la mujer en este tipo de, de patrimonio y por otro lado, el de alentar a las mujeres a preservar y desarrollar ese papel. Eh, otro documento eh, fundamental es la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001, en la que este concepto de diversidad cultural se eleva a la categoría de patrimonio común de la humanidad que debe ser reconocido y consolidado en beneficio de las generaciones presentes y futuras. En los años eh, 90 ya se habían ido eh, estableciendo también una serie de, de instrumentos, eh, como la, reco la recomendación de 1989 de protección de las eh, tradiciones eh, culturales, de la, de la cultura tradicional y popular, perdón o los programas de, de los años 90 de la UNESCO para la protección de las lenguas en peligro, los tesoros humanos vivos o el patrimonio oral, obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Todos ellos son antecedentes eh, eh, de la Convención 2003 para la salvaguardia del patrimonio inmaterial. Esta convención supone sin duda un hito eh, eh, fundamental por la novedad que supone el concepto de patrimonio inmaterial como un concepto eh, que es, que es eh, en constante evolución y que tiene mucho que ver con todo lo que hemos explicado al principio de cómo eh, el patrimonio va evolucionando y está abierto a cambios y, y, en esas, y, y en eso se reflejan también las relaciones de género. Sin embargo, en el, en el texto de la Convención no se incluyó, no se hizo explícita una, una identificación de las mujeres como eh, transmisoras o, o, o parantes de esa salvaguarda del patrimonio inmaterial que luego más adelante, años después, con la adopción de la Agenda 2030, veremos que se incluye ya en el texto de la Convención un capítulo específico dedicado a la igualdad de género, pero en un primer momento no, no, se, no se atendió, no se estableció especialmente el papel de la igualdad de género en, en el texto de la Convención. No obstante, como digo, es eh, un instrumento fundamental en, en, en el ámbito de la UNESCO y ha, ya ha sido una convención eh, Ratificada por muchos países, un éxito del multilateralismo en este ámbito concreto, el patrimonio inmaterial, como un patrimonio indisolublemente unido a la, a la identidad de los pueblos. Y que, como decía también antes, eh, también debe en parte su éxito, o sea, al haber, su éxito al haber establecido un sistema de listas muy parecido al de la Convención de Patrimonio Mundial, que ha permitido visibilizar y reconocer estas manifestaciones del patrimonio inmaterial que sean conocidas a nivel internacional. También la Convención 2005 sobre la protección de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones artísticas eh, hace hincapié en la importancia de la cultura para la cohesión social y en la mejora de, la, de las condiciones de la mujer y su papel en la sociedad. Otro instrumento también importante que además tendrá incidencia en la propia Convención 2003 es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sí. Eh, promoviendo el derecho a que mantengan su diversidad y a que persigan libremente su desarrollo de acuerdo con sus necesidades y sus aspiraciones. Y luego, en 2010, eh, la Asamblea General eh, de las Naciones Unidas votó unánimemente la creación de un único organismo de la ONU encargado de acelerar el progreso sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, y así es como nace ONU Mujeres. 2014-2021 tenemos el Plan de Acción de UNESCO para la prioridad igualdad de género, y en 2015, eh, con la adopción de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la igualdad de género pasa a convertirse en un objetivo de desarrollo sostenible de manera independiente. Es el objetivo 5. Y además se reconoce el poder catalítico para otros objetivos de desarrollo que tienen la igualdad de género como elemento esencial de todas las dimensiones, dimensiones del desarrollo inclusivo y sostenible. Ahora, eh, entramos concretamente en el ámbito de la Convención 2003 y la Igualdad de Género, eh, empezando por el propio concepto de patrimonio inmaterial, que como, que como mencionaba antes, eh, es un concepto novedoso, un concepto amplio, y, y que voy a leer tal y como está reflejado en la diapositiva, los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inherentes, que las comunidades, los grupos y los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad. El, el concepto de patrimonio inmaterial... Que, que, integra, que, que introduce la Convención de Patrimonio Inmaterial eh, es novedoso porque, eh, por un lado, a diferencia de esos otros instrumentos eh, de los que hemos hablado, de eh, como la recomendación de 1989 para la protección de, de la cultura tradicional y popular, en donde aún se centraba mucho en los, en los productos culturales, en este, en este concepto de patrimonio inmaterial ya se traslada el foco del objeto al sujeto convirtiendo a las comunidades grupos individuos, que eh, llamamos comunidades portadoras, en los, en los protagonistas indiscutibles eh, de este patrimonio y en, en que su acción y su transmisión de generación en, en, en generación por parte de estas comunidades y su recreación constante es la manera de salvaguardar este patrimonio. Entendida la salvaguarda, como eh, medidas encaminadas a garantizar la viabilidad de estos elementos del patrimonio inmaterial a través de la identificación, la documentación, investigación, preservación, promoción, etc. Eh, otra característica de este, de este concepto es precisamente esa transmisión, dinamización cultural y continuidad. Y aquí es muy importante el entender que se trata de un patrimonio cultural, un patrimonio que está en constante evolución y abierto a cambios. No es estático, sino que evoluciona con la propia sociedad. Por otra parte, es, es también eh, a destacar en este concepto de patrimonio inmaterial que, eh, y a lo largo de toda la Convención y, y de sus listas, que son los mecanismos de reconocimiento y visibilidad de, de, de este patrimonio, los conceptos de representatividad e inclusión frente a otros conceptos como el de exclusividad o excelencia, que, que tienen más que ver con, eh, por ejemplo, con la Convención de Patrimonio Mundial, que está de hecho más centrada en, en, en el monumento, en los, en los monumentos en, y en, en el objeto cultural en sí. Aquí lo importante es la representatividad y la inclusión eh, que tienen que ver con esa diversidad eh, cultural. En el, en el artículo 2 eh, de, la, de la Convención, se dice que se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos de desarrollo sostenible. Es curioso en esta cita del artículo 2 que cuando habla de los eh, instrumentos internacionales de derechos humanos existentes, precisamente en su preámbulo eh, se refiere solamente a la Declaración eh, eh, Universal de Derechos Humanos y a los Pactos de, de 1966 y, sin embargo, no menciona eh, explícitamente la Convención de 1979 79 sobre eliminación de las formas de discriminación eh, contra la mujer. Eh, y, además, como vemos en el artículo 15, que es donde podemos entender implícita la, la, la participación o, o el, la participación de las mujeres o el, el derecho o la importancia de la igualdad de género, eh, pero no se establece, no se dice en ningún momento del texto, como ya mencionaba antes, eh, la importancia o se destaca el papel de la mujer ¿no? en este ámbito, sino que se limita a decir que el Estado deberá lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades grupos y sí procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de, asociación, y, y de asociarlos activamente a la gestión del mismo. Obviamente, en esa participación amplia están las mujeres, pero no se cita de una manera explícita. Y esto ya sucede en el año 2016, eh, cuando eh, a través de las directrices operativas que desarrollan eh, la convención, se incluyen eh, los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en el capítulo 6. Y, y dentro del apartado dedicado a desarrollo social inclusivo se eh, incluyen una serie de medidas de apartados específicos eh, dedicados a la igualdad de género en el patrimonio inmaterial. Se dice, los Estados partes se esforzarán por fomentar la contribución del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia a una mayor igualdad de género y a la supresión de las discriminaciones de género, reconociendo al mismo tiempo que las comunidades y grupos transmiten sus propios valores, normas y expectativas en materia de género a través del patrimonio cultural inmaterial y que, por lo tanto, este constituye un contexto privilegiado en el que se forzan las identidades de género de los miembros de las comunidades y grupos. En el ámbito de la Convención 2003 y en relación con la igualdad de género, se han se han llevado, ha habido una serie de debates polémicas eh, que vamos a pasar a, a, a ver ahora, debates ver, que aún en algunos casos continúan abiertos y también se ha visto como el, el patrimonio inmaterial abre también perspectivas y oportunidades en, en los temas de igualdad de género. Algunos de estos eh, temas de discusión o de reflexión han sido el patrimonio cultural como elección, la diversidad cultural y los derechos humanos, el papel de las mujeres como transmisoras del patrimonio inmaterial y la contribución de las mujeres al desarrollo desde el patrimonio inmaterial. Empezamos con el, eh, con el patrimonio como elección y el empoderamiento de la mujer. Es verdad que el patrimonio re refleja los valores que una comunidad elige transmitir, por lo tanto la identificación, preservación y transmisión del patrimonio son en, en consecuencia el resultado de una elección. Por ello es necesario determinar hasta qué punto es realmente inclusiva, inclusivo y participativo todo el proceso de identificación, interpretación, conservación y salvaguarda y administración del patrimonio. Porque se ha visto que las interpretaciones androcéntricas han dominado eh, los modos en que se ha interpretado y seleccionado este patrimonio. En ese sentido, hay que decir que la igualdad de género además enriquece los procesos culturales de cambio y les añade valor ampliando el número de opciones y garantizando la expresión de intereses y la creatividad de todas las personas. El patrimonio inmaterial como recurso eh, se ha visto también como un recurso para el empoderamiento de las mujeres al dar visibilidad a tareas y manifestaciones que no han estado valoradas anteriormente por su carácter eh, doméstico o privado. Eh, por ejemplo, se ha visto que en las sociedades donde el poder político no está separado del poder religioso o donde las creencias marcan las normas y se vinculan con el prestigio social, las mujeres acuden a las prácticas religiosas o culturales para legitimar sus actividades o aumentar su grado de autonomía. Las actividades consideradas como piadosas han permitido a veces a las mujeres liberarse de algunas limitaciones establecidas en su, en su comunidad y les dotan de una oportunidad para salir, viajar y contactar con otras personas. Por ejemplo, es el caso de las mujeres en Marruecos, eh, donde las mezquitas están dominadas por los hombres y en cambio en los santuarios las mujeres se encuentran en un espacio donde ellas poder esparcirse, eh, desahogarse, conversar y, y, y reivindicar sus, eh, sus problemas, sus derechos. ¿no? Eh, también se ha visto en, en el caso de las mujeres eh, senegalesas musulmanas que aprovechan la peregrinación a la Meca para establecer contactos internacionales y desarrollar redes, redes comerciales, con lo cual... Todo este tipo de prácticas culturales vemos que también ofrecen a las mujeres una posibilidad para encontrar vías de empoderarse y de, y de buscar su libertad y su autonomía. Eh, en este sentido es importante eh, incluir a las mujeres en los, procesos, en los procesos de toma de decisiones relacionados con el, con el patrimonio. También estoy recordando que hay otros, otros casos en los que, por ejemplo en Uganda, eh, donde la poesía y la, y la música, las canciones... Eh, son interpretadas por mujeres y tienen mucha importancia porque en ellas hay algunas que aprovechan para desdoblarse en, en una doble identidad. Por un lado utilizan el, el rol de mujer y por otro lado utilizan eh, en, en algunas comunidades el rol de la tía paterna, que es una, es una figura poderosa en la cultura ubandesa y eso les permite eh, aprovechar para hacer críticas al marido sobre las cosas que no les gustan del matrimonio. Pero son respetadas porque como par forma parte de, de un ritual y es una interpretación, no son cuestionadas y se permiten. Entonces, es otra forma también en la que las mujeres, a través de este patrimonio inmaterial, encuentran un espacio para ese empoderamiento y para poder hacer que su voz sea, sea escuchada. ¿no? Eh, este tema, el tema de la diversidad y, eh, cultural y los derechos humanos, quizás haya sido el, el, el tema más debatido y más complicado a la hora de de plantear el, eh, el patrimonio inmaterial ¿no? o seleccionar qué manifestaciones del patrimonio inmaterial parecen ser reconocidas y, eh, y que continúen siendo viables. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque hay, una, hay un enfrentamiento entre el relativismo cultural eh, y el universalismo de los derechos humanos por parte de, algunos, eh, de algunas culturas de algunos países que cuestionan la legitimidad de esos derechos humanos universales por considerarlos un concepto occidental y endocentrista. Y que además perciben el cambio cultural como una amenaza a la tradición y a la, edad, y a la identidad eh, cultural. Eh, cito ahí el ejemplo de la Sharia, porque, eh, concretamente, en el caso de la Convención para la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, eh, países de la Liga Árabe eh, no la ratificaron o formularon reservas al texto de la convención argumentando la incompatibilidad de algunos de sus artículos con la con la ley islámica tradicional con la Sharia eh, este es solamente un ejemplo eh, y de hecho además entre los países árabes no hay una interpretación única de esa de esa ley sino que existen bastantes discrepancias en la legislación basada en la Sharia entre países árabes de todo el mundo musulmán sin embargo es una manera de, de eh, voy muy mal de tiempo, creo. Bueno, entonces, eh, lo, que, lo que está aquí en juego es eh, que no se puede invocar eh, en nombre, como bien establece la, la Convención de las formas de eliminación de la discriminación contra la mujer, eh, en su artículo 5, no se puede eh, invocar en nombre de la cultura aquellas tradiciones y prácticas culturales que discriminen, estereotipen, humillen, subordinen o marginen a las mujeres. Hay que entender que los derechos, eh, la dignidad humana, no es exclusiva de una región geopolítica, en particular, o una de visión del mundo o ética, sino que sostiene la mayoría de las culturas, de los textos religiosos y de los sistemas de gobernanza del mundo entero. Y en este sentido, el patrimonio inmaterial, como es un patrimonio en evolución, procesual y abierto a cambios, permite integrar eh, esos cambios en las relaciones de género y, y, en, y en fomentar a través de la cultura esa igualdad de género. También es importante eh, distinguir eh, que no siempre todo es discriminación, es decir, hay diferencias en las funciones y en las actividades entre hombres y, y mujeres en el patrimonio inmaterial que no, no significan necesariamente desigualdades sociales porque no siempre se traducen en una relación jerárquica y hay muchas prácticas inmateriales que, que conllevan una segregación de sexos. Por ejemplo, en el caso de la, de la cría de los camellos de las comunidades de dunas de Oman, hay una distribución de las tareas, las mujeres se encargan de preparar los tejidos, los hombres de los aparejos de, en relacionados con la madera y la orfebrería y no hay un problema porque no se, no se produce una relación jerárquica sino una simple división de tareas. O también en la fabricación de los juguetes tradicionales en, en Croacia donde los hombres van a talar la madera, la preparan, la secan, la tallan y las mujeres son las que luego hacen la decoración, la pintan, los pintan, etc. Y por poner un par de ejemplos, ¿no? porque hay muchos más. Pero desde luego lo que no se pueden mantener son prácticas eh, eh, consuetudinarias basadas en la tradición que impliquen una discriminación o que atenten contra los derechos de la mujer, como por ejemplo tabúes o restricciones de acceso a lugares sagrados por eh, entender que las mujeres con la menstruación son, no son puras o son un elemento contaminante. Esto ocurre en algunas, en algunas culturas, pues eso no se debe permitir. Y, y además hemos visto cómo el patrimonio inmaterial ha permitido o sea, esas transformaciones y han habido problemas. Por ejemplo, en los, en los ritos de pubertad de Ghana, eh, había, eh, las pubescentes tenían que estar confinadas durante muchos meses y en esos ritos de paso a la edad adulta y se ha eliminado el, el tema del confinamiento y, sin embargo, eh, sigue teniendo, ese rito de paso sigue teniendo una importancia social y cultural fundamental para las mujeres y niñas. O, por ejemplo, en otros, eh, en otros lugares de de África en donde dentro de esos ritos de paso se incluía la, la, la mutilación genital femenina y, y sociedades eh, de mujeres en Kenia han promovido eh, que esos ritos de paso nos acompañen de, ese, de, ese, de esa violación del derecho de, de las mujeres que es, y, y, y se siguen manteniendo esos ritos de paso pero sin entrar en cuestiones discriminación, discriminatorias o dolorosas para las mujeres. Otro tema también que, que está en el debate de las eh, cuestiones de género y del patrimonio inmaterial es el, el rol de las mujeres como transmisoras del patrimonio inmaterial. Ese simposio que mencioné antes de Teherán eh, en 1999 fue especialmente importante porque eh, fue a instancias de, de, de Irán eh, que estaban muy preocupados porque la globalización y la homogeneización y el, eh, la migración de las mujeres a las ciudades estaba haciendo que ellas abandonaran ese papel de transmisoras como principales reproductoras de la sociedad, que educan a los niños desde las canciones de cuna, desde eh, los cuentos y, las, y la tradición oral. Y bueno, ahí se introduce un poco el conflicto entre, eh, por un lado, es verdad que ese patrimonio inmaterial eh, está ahí y las mujeres son guardianas del mismo y de esa tradición, pero por otro lado, tampoco se puede hacer a las mujeres responsables eh, de un orden social determinado o culpables, incluso culpables de una desintegración sociocultural porque ellas quieran eh, buscar otras salidas profesionales o emigrar a las ciudades, etc. Eh, ese era uno de los temas que se trataba en, la, en el simposio de eh, hablando también de los riesgos de la globalización que efectivamente afectan a todo el patrimonio inmaterial en general y que plantean estas cuestiones en relación concretamente con la, con la cuestión del género y de los derechos de las mujeres. Y, y luego el siguiente tema eh, que está en el, en el trasfondo de, de del patrimonio inmaterial y de, de las mujeres es, es su papel y su contribución al desarrollo. Eh, por un lado, eh, los roles tradicionales eh, de las mujeres como guardianas de la diversidad, administradoras de los tierros, de la tierra y los recursos han sido ampliamente reconocidos en, en los distintos planes de acción de desarrollo, su papel en la producción agrícola, en la ganadería, eh, sus conocimientos sobre los usos medic medicinales eh, y terapéuticos de las plantas, eh, su función de proveedoras usuarias y administradoras del agua en, en familias rurales, además de ser las eh, guardianas de la higiene del hogar, en eh, las prácticas culinarias, la cocina y la gastronomía, y también en las artesanías y turismo. Eh, las mujeres rurales, de hecho, constituyen una cuarta parte de la población eh, mundial. Eh, trabajan como agricultoras, eh, garantizan la seguridad alimentaria a sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, a la propiedad, a la remuneración, a la capacidad decisoria o al acceso de recursos y mercados. Eh, en base a esto, también eh, se celebra desde el año 2008, cada 15 de octubre, el Día Internacional de las Mujeres Rurales, para destacar la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural y la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Este es un, eh, un ámbito eh, de las mujeres en el desarrollo eh, eh, desde el patrimonio inmaterial que permite también un empoderamiento y una visibilidad de estas y una dignificación de estas actividades que siempre han llegado de una manera silenciada, poco visible porque eran tareas y cuestiones relacionadas con un ámbito doméstico o más privado frente a frente a bueno esa dicotomía de que siendo las mujeres las que eh, llevan esas tareas sin embargo eh, llevan a cabo esas tareas sin embargo quienes luego eh, tienen el protagonismo. A un nivel global son los hombres. Por poner un ejemplo, con la cocina y la gastronomía, todos sabemos que nuestras madres abuelas son las que han eh, cocinado y llevado eh, de generación en generación recetas eh, fantásticas desde el mundo tradicional, pero hoy día los que tienen la fama son los chefs y los cocineros eh, de prestigio. ¿no? Por poner solo un ejemplo, esto ocurre con, con muchas otras cuestiones, pero como, como vemos, el patrimonio inmaterial puede ser un, un ámbito o un terreno que permita visibilizar y empoderar a las mujeres en todas estas, en todas estas cuestiones en las que no han sido visibles por, por esa razón, ¿no? por pertenecer a un ámbito que no, que no se consideraba eh, prioritario o, o tan visible como el, de, como el de los hombres en el ámbito de los negocios o en el mercado global. Y bueno, y por último, y para acabar con algunas ideas en relación con la Convención 2003, es eh, fundamental eh, incluir el género en la identificación, en la elaboración de los inventarios, en la identificación, documentación del patrimonio inmaterial, en la elaboración de las medidas de salvaguarda a través de los planes de salvaguarda, en participar, la participación de las mujeres en la elaboración de las políticas relacionadas con patrimonio inmaterial, con las políticas culturales, en la elaboración de las candidaturas a las listas del patrimonio inmaterial y también al desarrollo de capacidades. Desarrollo de capacidades para eh, hacer a todos los actores que participan, a los agentes culturales implicados en, el, en las cuestiones de cultura y del patrimonio inmaterial en particular, sobre la necesidad de incluir ese enfoque de género. Por último, la importancia de los informes periódicos como mecanismo de seguimiento eh, de, de la implementación de la convención que, eh, que incluyen eh, el, el análisis de género como... como eh, de manera transversal, son informes que se elaboran cada seis años y que se hacen por regiones eh, eh, de UNESCO y que permiten eh, luego eh, desagregar eh, datos por, eh, por sexo de cómo se implementan las políticas relacionadas con el patrimonio y material. Y esto es algo que se vio como muy necesario en, en, en, el informe, en un informe de 2015 de igualdad de género, patrimonio y creatividad en el que se establecía la importancia de el diagnóstico, de tener estadísticas y, va, y, y datos para poder eh, eh, ahondar y conocer cuáles son las diferencias los problemas y cómo se abordan todas estas cuestiones en los, en, a nivel nacional e internacional en relación con el género y bueno, ya corriendo mucho eh, damos fin a, a mi intervención eh, dejo ahí una página eh, con la bibliografía consultada <coughs> Y, y nada, pues que, que sube muchas gracias y que espero que, que el resto de la jornada sea, sea productivo y de interés, estoy segura que así será. Muchas gracias.